Desde Vamos Granada estamos convencidos que el turismo es algo positivo y puede ser mucho más positivo. Creemos en un turismo sostenible, de calidad, un turismo que haga posible que tanto las personas que vivimos en Granada lo disfrutemos como las personas que viven de fuera. Las personas que viven de fuera entendemos que deben de aportar una tasa turística esa mejora continua de la ciudad. Hemos calculado que se podrían recaudar unos 9 millones de euros al año, lo que supone un 3,4% más de nuestro presupuesto en el ayuntamiento que evidentemente eh, repercutiría todos los años en esa mejora constante de la ciudad creemos también que habría que regular todo lo que tiene que ver con los apartamentos turísticos que de alguna manera podría eh, eh, no hacerlo podría crear un impacto negativo así que creemos que habría que hacerlo por otro lado también tenemos eh, un turismo queremos y, te, y tenemos la posibilidad de tener un turismo de más calidad, más allá de la Alhambra y el patrimonio. Tenemos muchísimo patrimonio que hay que poner en valor del propio ayuntamiento y de otras instituciones y haríamos lo posible para que eso fuera así. y Además, apostar por otras formas de turismo, como es el deporte, la cultura, el ocio, etcétera, que eh, eh, supone un, un plus para esta ciudad, porque Granada se lo merece. El turismo es bueno y, y lo vamos a hacer todavía mejor.